Y les doy la bienvenida, como siempre, a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Habrá que estar de acuerdo en que el presidente de un país, en su momento, es el hombre más importante del país y por lo tanto, todo lo que tiene, dice, hace y usa es relevante. Y uno de, la, de los puntos relevantes de un presidente es el reloj que usa. Hoy. Vamos a hablar de los relojes de los presidentes, a ver qué les parece. El reloj de Donald Trump. El mandatario estadounidense se hizo a sí mismo una marca, su propia marca, por supuesto para relojes. En 2005 se liberó la marca con modelos muy parecidos al Mónaco, al Tag Heuer y al Daytona de Rolex, de los que ya hemos hablado. Dale clic al ahí si quieres conocer más acerca de esos modelos. De Barack Obama. Su antecesor, Barack Obama, usó el Tag Heuer Aqua Racer por 15 años, pero la versión vintage de Obama se ha valuado en 15 mil dólares. En su cumpleaños 46, Obama recibió un cronógrafo John Gray 6500 edición limitada de sus agentes de, de, de, del servicio secreto y que fue comprado en la tienda de la agencia por 210 dólares. Desde entonces, Obama ha usado ese reloj. Antes de Obama, George Bush utilizaba un Timex de 43 dólares y antes de él Bill Clinton usó un Timex Ironman de plástico de un precio similar. Después de que dejara la Casa Blanca se ha visto a Clinton usar un Santos Dumont del que ya tenemos un video valuado en unos 13 mil dólares. Justin Trudeau El carismático primer ministro canadiense practicante del yoga utiliza el IWC Regulator, el mismo reloj que usaba Frank Underwood del House of Cards. Un reloj preciso y elegante de unos 6 mil dólares. Shinzo Abe, por supuesto, el primer ministro japonés, tenía que usar un Seiko, la marca tradicional del país. Y el modelo que Shinzo Abe prefirió es el StarCore 0913, el precio del reloj oscila alrededor de los mil dólares. Silvio Berlusconi, conocido por su gusto por los relojes y por las escorts. El antiguo primer ministro italiano usaba un con Constantin de 540 mil dólares, además que regalaba relojes de lujo a sus amigos. El príncipe Carlos de Inglaterra utiliza un Parmigiani, una de las marcas más reconocidas del planeta, un cronógrafo digno de la realeza. El presidente francés François Hollande tiene gustos simples y preferentemente utiliza relojes Swatch de 150 dólares. Les dejamos aquí una liga sobre estos relojes, pero Nicolas Sarkozy, el antiguo presidente de Francia, también optaba por las marcas de lujo, y durante su mandato se le vio usando un Patek Philippe de oro blanco con un costo de, de, de alrededor de 70 mil dólares, un regalo de Carla Bruni. Sarkozy también se ha visto con un Rolex y Breitling. Espero que este video les haya gustado, es interesante, es un tema de trivia,